¿Cómo estás? Otra semana, otro, otro día más aquí en la presencia del Señor. Un día muy frío aquí en Bogotá, Colombia, pero siempre en la presencia del Señor. Hoy tenemos un tema maravilloso. Este tema que el Señor nos trae se ha titulado Cuando llevas a tu hermano a la sanación. Y mira que el Señor esta semana nos lleva al Evangelio de San Lucas, capítulo 5 del versículo 17 en adelante. Y te, y te lo voy a leer.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 Mira que este, cuando el Señor me daba esta palabra, en esta semana, en este día, y del título que me daba, cuando llevas a tu hermano a la sanación. ¿Cuántas veces tú has visto multitudes? ¿Cuántas veces, veces has visto esas multitudes que realmente no quieren que tú lleves a la presencia del Señor a que... Ese hermano o esa hermana que, que tiene esa angustia, que tiene de pronto esa aflicción, que tiene de pronto ese, ese tormento de decir realmente lo voy a llevar por, como no puedo llevarlo por diferentes lugares, pero tengo un momento, y hagamos un momento de oración, hagamos ese momento de, de, ese, de esa comunión con el Señor, y vamos a orar, y vamos a llevarte, hermano o hermana, porque tú necesitas a Cristo en tu vida, tú necesitas a Cristo en tu corazón, tú necesitas a Cristo para qué? para que tú seas sana, sano, en el nombre poderoso de su nombre. Qué maravilloso saber que estos hombres llevaron a este, a, a este paralítico sobre el tejado y bajándolo para que el Señor lo viera, para que lo sanara. Y muchas veces en nuestras en nuestras vidas necesitamos llevar a muchos hermanos por ese tejado y bajarlo para que el Señor vea que realmente hay una necesidad en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tus amigos, en tus compañeros de trabajo, en el entorno donde tú estés. Realmente se necesita que tú seas realmente esos amigos. Realmente, si tú eres un amigo de verdad, tú necesitas llevar eh, a la palabra de Dios a esta amiga, a, esto, a este amigo, a estas personas que realmente el Señor te está poniendo en, la, en, en el camino. Está diciendo: Bueno, necesito que tú le lleves la semilla, le evangelices, le lleves la palabra, porque tengo una palabra viva y de poder, te dice el Señor. Y es a mí también así que el Señor nos lleva a un, un proverbio maravilloso que en el capítulo 4, versículo 20 uh, al 22. Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que, lo que digo. Mira lo que nos dice el Señor. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes la hallan. Son la salud del cuerpo. Mira lo que está diciendo el Señor. Nos está diciendo hoy, esta semana, que estas palabras tenemos que guardarlas en nuestro corazón. Estas palabras necesitamos compartirlas, no únicamente quedarnos con nosotros. Pero también necesitamos compartirlas. Dar las buenas nuevas del reino de los cielos. Como esos embajadores del reino de los cielos que somos nosotros, necesitamos compartirlas. Oh, Padre Celestial, tú eres maravilloso, esta palabra maravillosa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te pido, Señor, que aquellas personas que realmente necesitan esa palabra, Señor, tú seas poniendo a esas personas en el nombre de Jesús, Señor, que tu Santo Espíritu sea tocando estas vías, sea tocando estas almas en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, como aquel, como aquel paralítico, Padre Celestial, que tú sanaste. Entonces, sanando esa, esa parte espiritual paralítica de estas personas, que dicen que no puedo más, que ya no puedo avanzar más, que no, que si yo voy delante de la presencia del Señor, no me va a sanar, y te lo va a sanar. Mira como lo que continúa diciendo estos versículos, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a calibrar diciendo cosas. Diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién uh, puede perdonar pecados sino solo Dios? Y continuó vistiendo. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió les dijo, ¿Qué, ca qué cameláis en vuestros corazones? Como, ¿Qué hay en, eso, en vuestros corazones? Y hay mucha gente así. Ah, no, porque aquí el hermanito está haciendo esto, o el esposo, o la esposa. ¿Está haciendo algo diferente en su vida? Ya las demás personas creen que, mejor dicho, porque nos dicen, los cristianos, lo pongo en comillas porque hoy nuestra imagen no es la perfecta, porque nos está haciendo el trabajo, que es la sanación paralítica. A pesar, a pesar lo que te digan, a pesar lo que tú veas, necesitamos que mucha gente paralítica espiritualmente sea sanada. Sea sanada, sea levantada y ve, evangeliza la palabra de Dios, ve con la presencia del Señor, ve que yo estoy, estoy respaldando, te dice el Señor esta semana, y mira que continúa diciendo, que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda, wow, qué palabra maravillosa, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico y por eso el Señor nos da la autoridad y el poder de reprender de atar de ahorita y reprender todo demonio en el nombre poderoso de Jesús toda mentalidad paralítica se va, todo pensamiento malo o negativo se va en el nombre poderoso de Jesús, toda cosa mala se va, porque hoy en el nombre poderoso de Jesús eres sana, eres sano Toda cosa mala que quiere entrar a tu corazón se va en el nombre poderoso de Jesús. Toda maquinés, toda mal pensamiento, toda falta de sueños se va en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos corazones duros, Padre Celestial, tú orarás en ellos, Señor. Nosotros únicamente oramos por ellos, oramos por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por las familias, Padre Amado, en el nombre de Jesús. Y mira cómo continúa diciendo esta palabra, al instante levantándose en presencia de ellos, este, este paralítico se levantó y tomando el hecho en que estaba acostado, se fue a casa glorificando a Dios. ¿Cuántas veces esas personas que realmente se sentían espiritualmente paralíticos se han levantado y han glorificado a Dios? Pero hoy vemos muchas personas que el Señor los ha sanado en esa parte espiritual, en esa parte económica, en esa parte eh, de lo que sea, de la bendición que el Señor te dio. Y no estás glorificando a Dios, sino Dios me bendijo ya. Lo únicamente lo voy a buscar cuando necesita ese Dios bombero. Y mira que termina diciendo, y todos sobrecogidos se asombró glorificando a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Te digo una cosa, todos los días vemos maravillas, la maravilla de despertar, la maravilla de dar las buenas nuevas del reino en los cielos, la maravilla de a veces escuchar gente con corazón duro, con, con, con pensamientos malos, con, con, eh, con pensamientos de destruir, pero... Tenemos la maravilla de glorificarlo, de que no, con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, vamos a cambiar, ¿qué? Una, un hogar, una familia, una ciudad, un barrio, una vecindad, un país y al mundo. Y ya para terminar, el Señor nos deja con esta palabra. Primera de Pedro 2.24 El mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Todos hemos sido sanados. Así que te invito que esta parte paralítica en tu vida, tu parte espiritual, tu alma, tu parte de pronto forma de ser, en lo que, en lo que haya, el Señor ha sanado tu vida. Y... Te invito a que sigas buscando la, la presencia del Señor y glorifica su nombre. Oremos. Padre Celestial, para la gloria, te damos gl gloria y honra, Señor, por este momento, Padre Celestial, por este momento de gloria, por este momento de, de que Tú nos sanas cada día, Señor, por este momento de poder glorificarte y decirte, Señor, Tú nos diste un día de vida, Tú nos diste una semana de vida, Tú nos diste una forma de dar las buenas nuevas de la, reino de los cielos, proclamar tu nombre es lo más hermoso lo más precioso Señor lo más alto amado Rey, gracias Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesús te pedimos por estas familias amado Señor, te pido Señor por aquellas personas que sienten esa parte, esa parte espiritual paralítica, los llevamos en el techo, los bajamos de ese techo y los ponemos ante tu presencia Señor, y tú estás haciendo en este momento esa sanación en el nombre poderoso de Jesús Amado Rey, Poderoso Señor, Tú comenzarás a obrar en estas vidas. Al momento que vean este video, Señor, Tú comenzarás a obrar, Señor. Sana, vas a sanar en Tu nombre, Señor Padre Celestial. Nosotros no hacemos el trabajo, Señor. Eres Tú, amado Señor Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amado Rey, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, qué hermosa palabra nos ha dado el Señor. Te invitamos Aquí nos sigan en las redes sociales, en nuestras uh, nuestra página de internet, Gloria.com, y también nos escuches en Cristianos en la Gloria Radio. Te invitamos siempre, no a glorificarnos a nosotros, glorificar al gran yo soy. Recuerda que tú estás en la gloria para hablar de Dios. Bendiciones.